hola y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal hoy voy a hablaros de mi programa de fidelización hotelera que más me gusta y no es otro que al final el de la cadena meliá muchos quizás lo habréis adivinado conociéndome yo suelo ir mucho a hoteles meliá Siempre que reservo busco un hotel Meliá por la comodidad, por la tranquilidad también de saber que es una marca que no te falla. Y es que el grupo Meliá está conformado por varias marcas atendiendo a toda la demanda, todo el mercado al que da servicio. Meliá además no está solamente posicionada en España, sino también en el resto del mundo podemos tener hoteles de la cadena Trip o cadena Sol que son los más económicos reducidos pero que prestan ante todo un servicio excelente hoteles más de gama media como puede ser un puro hotel Melia y hoteles de alto standing como gran Melia, Me by Melia o Paradisus My Melia también cabe destacar la cadena Inside de reciente aparición en este grupo eh, la cual pues también entraría dentro de la gama media. Con Meliá, como sabéis, se pueden obtener avios. Sencillamente basta con eh, crearse una cuenta y en las opciones de eh, qué mmm, programa de fidelización quieres para que te generen tus puntos en automático, seleccionar el programa de Iberia Plus. También Meliá cuenta con otros programas afiliados, no solo Aerolíneas, sino también otras empresas y podrás obtener tarjeta regalo por ejemplo, de Amazon eh, con, eh, participando en Melia. Es decir, no necesitas obligatoriamente que estés vinculado a Iberia Plus. Además de esto, también tiene sus cuatro niveles de estatus, parecido un poco a Iberia Plus. Estatus que desde el primer momento te van a dar ventajas, pero que poco a poco las vas a ir notando más. El nivel más básico lo llaman White y te está dando 10 puntos por cada euro. 10 puntos son aproximadamente 3 avios, es decir que por cada euro directamente en Meliá ya estás generando 3 avios independientemente de cómo lo pagues. Y aquí está el truco, y es que si tú lo pagas luego con American Express, por ejemplo, que te generaba un avio por un euro, estás generando un avio más, o sea, estás generando ya 4 avios en vez de 3. Son eh, transacciones independientes porque Meliá te va a generar sus puntos, pagues como pague la estancia. Y American Express te va a generar sus puntos por hacer pagos con esta tarjeta, pero tú al final todo te va a ir al mismo balance si así lo quieres. Con Melia solamente por inscribirte obtendrás 2.000 puntos que son del entorno de unos 600 avios. Es muy interesante esta promoción porque eh, solamente te tienes que registrar, no tienes que consumir. Y estos 2.000 puntos, eso sí, no pueden ser transferidos a Iberia, pero los puedes usar como descuento directo en tus reservas. Además, subiendo de nivel verás más ventajas. Siempre vas a tener un regalo de cumpleaños, que probablemente sea un bono de descuento, un Priority Pass para, para una persona eh, a modo de invitación. No va a ser un Priority Pass eh, anual, semestral, no, no, sino una entrada como Priority Pass. O también un upgrade de habitación. Si ya subes a niveles más superiores como el, el nivel Gold o el nivel Platinum, ya lo tendrás aún más claro y sobre todo en este último el nivel Platinum el más alto, tendrás siempre el upgrade garantizado. Es decir, que si tú compras una habitación doble y la siguiente habitación por orden en, eh, en el hotel es una Junior Suite, en Melia te pasarán de la doble a la Junior Suite si tienes el status Platinum directamente y sin pagar más. Además, desde el nivel Gold, que es el tercer nivel, vas a tener bonos del 20% de descuento. Muy interesante que es un 20% de descuento directo a la hora de reservar. Y además tienes un descuento permanente del 5% si reservas desde la aplicación móvil lo cual es muy sencillo porque está al alcance de tu mano literalmente y puedes obtener un descuento mayor que el habitual. Los puntos de Melia son útiles para transferirlos a Avios, pero también puedes usarlo de otras dos maneras. Una, como descuento directo en tu habitación, lo cual te quitará unos euros ya preconce preconcebidos por, la, por el sistema que pueden ser o no ser positivos en tu reserva, es decir, puede que sea muy conveniente o no, dependiendo de tu urgencia por gastar los puntos y de eh, si tú ves una gran diferencia de precio para todo el trabajo que te ha costado generar los puntos. Pero la otra, quizás más interesante, es la reserva directa con puntos. Aquí tú no pagas euros, solamente pagas euros si, por casualidad, no tienes los suficientes puntos para una habitación y tienes que comprar en ese momento un número de puntos eh, esta esta opción de reserva con puntos es mucho más ventajosa porque hay hoteles en los que apenas se requieren puntos para tener noches por ejemplo en manhattan en pleno manhattan puedes obtener un hotel inside en nueva york por unos 85 euros en la noche en puntos mientras que en la realidad el precio puede estar en torno a los 400 euros también aquí en España puedes obtenerlo en hoteles como el Meliá Marbella Panus, como unos 300 euros, pero es que la habitación muchas veces está por 500-600 euros. Una cosa que hay que tener en cuenta aquí es que en Meliá el número de habitaciones disponibles para reserva con puntos varía de un hotel a otro y además el número de puntos requeridos varía, no solo por estacionalidad, es decir, que en verano te vaya a salir más caro que en invierno, sino también porque las habitaciones más baratas, si ya se han vendido, te van a pedir más puntos exactamente por la misma habitación, por lo cual con Meliá cabe el hecho de ser previsor, sobre todo si quieres eh, llevarte un gran ahorro. O, alternativamente, ser flexible en las fechas para eh, buscar y poder encontrar al final una habitación con un buen balance de puntos. Pero al final, como siempre digo, eh, todo va a ser decisión tuya de ver si a ti personalmente te resulta rentable y eh, adicionalmente, como siempre, puedes pasarlo a Avios de Iberia Plus. Por último, recordarte que American Express tiene una tarjeta asociada directamente a Melia que te generará puntos Melia Rewards directamente sin poder convertirlos a avios a no ser que tú lo pases como traspaso de puntos desde Melia. Esta tarjeta está muy bien porque te va a estar generando puntos Melia Rewards por tus compras y puede ser una alternativa a la tarjeta American Express normal y corriente porque a lo mejor esa te está siendo rechazada y esta por casualidad te está siendo aceptada al ser una promoción de Melia. Además, por supuesto, tendrás un bonus de bienvenida del entorno de los 35.000 puntos Melia Rewards, que son en torno a unos 17.500 avios, unos 350 euros. Y como mínimo tendrás seis meses sin cuota. Luego, pues quizás tienes que pagar, pero la cuota es mínima, rondando los 7 euros. Te invito a que busques a Melia en tu próximo viaje, me cuentes qué tal la experiencia, seguro que buena, y cualquier duda, aquí estoy. Gracias, si te ha gustado dale a like y nos vemos en el próximo vídeo.